Son las 22 horas con 13 minutos, estamos en la noche al día por Avia y a la televisión y vamos a tomarnos ese tiempo, este espacio, tengo dos invitados, quiero agradecerles a ambos porque es importante nosotros que entendamos qué es lo que está ocurriendo. De hecho, la ciudad de La Paz tiene una topografía complicada y deslizamientos, este tipo de situaciones las hemos visto, no es la primera vez que se presentan, pero qué es lo que está pasando eh en tema de previsiones o en tema de si, si son terrenos aptos o no para, para las construcciones. Eh, por eso hemos invitado a dos profesionales para entender la situación, tenemos algunos datos y quiero dar la más cordial bienvenida al ingeniero Marco Guzmán, que luego nos acompaña hoy. Muy buenas noches, Inge. Buenas noches, Gabriel. Gracias por Bienvenido. la entrevista. También al eh, ingeniero Wilfredo Ramos, presidente del eh, Colegio de Geólogos de Bolivia. Es un gusto que nos acompañen. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Es un gusto para el Colegio de Geólogos eh, participar en este tipo de entrevista en este medio, muy importante y tener contacto con la sociedad. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. A ver, yo eh, voy a empezar con el ingeniero Guzmán y le decía lo siguiente. No es la primera vez que la paz... Se presenta este tipo de situaciones y, y existe un tema social que, que nos duele mucho. ¿Pero qué está pasando con, con esto? ¿Cómo entendemos, ingeniero, por favor? ¿Qué es lo que ha ocurrido con este deslizamiento en este caso? Bueno, este evento en realidad es eh, diferente a, a los demás. Uh -huh. Más bien es muy parecido al de Alpacoma. Porque lo que se ha deslizado con el re relleno? Claro, porque lo que se ha deslizado ahora es la basura. Una basura antigua que estaba en un botadero, no en un relleno sanitario. Eh, yo he hecho una analogía entre lo que ha pasado en Alpacoma y lo que ha pasado la anterior semana. El efecto es el mismo. El resultado final, un flujo de basura. Ahora, lo que nadie ha podido explicar hasta ahora es eh, por qué, qué ha sucedido, cuáles han sido las causas. Ni el propio municipio nos ha dado una respuesta a la sociedad y decir, estas son las causas, por eso hemos tenido un evento extraordinario. Qué bien, y ingeniero, ¿se podía prever? ¿Se venía esto? O sea, sabíamos que podía darse porque tenemos entendido que son terrenos no, no aptos para la construcción. Sí, eh, yo he sido parte del gobierno municipal en los años 90 ¿Sí? y ese sector evidentemente, como era un botadero, eh, había mucha basura expuesta. Eh, con el tiempo han empezado a cubrir esa basura y han hecho edificaciones. ...a lo largo de mi permanencia en el municipio... ...con otros colegas más, hemos advertido de este problema... Pero es que el alcalde dice que evidentemente no hay planimetría... ...porque no se podía eh, autorizar viviendas... ...que sean construidas sobre basura... Eh, ...lo que ha pasado que ha empezado a crecer la urbanización... ...y lo que ha mejorado bastante ha sido la salida... ...de uno de los puentes trillizos... ...entonces ahí ha habido un boom de la construcción... ...lo extraño es que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 ...que no se podían realizar sí. construcciones en este espacio. Sí, el municipio, hasta donde yo conozco... ...siempre se ha opuesto a autorizar ningún tipo de edificación. Pero ¿cuántas edificaciones han tenido? ¿Hay una responsabilidad también? Hay eh, sí, un, un tema, el ¿no? tema de fiscalización. Uh -huh. O sea, el gobierno municipal no puede recomendar... ...no comprar, no construir. El gobierno municipal tiene que actuar. Ejecutar. No ejecutar. Pero, en mi experiencia... Por lo menos un 60% de las edificaciones en La Paz son ilegales, clandestinas. ¿no? La política de fiscalización es la que falla. Y el otro problema, estamos aquí dos uh -huh. colegas geólogos, uh -huh. hasta donde conozco, al menos son 15 geólogos máximo en el gobierno municipal, y muchos de ellos jóvenes, ¿no? con poca experiencia, cuando deberían haber 50 o 100 geólogos. Por, la, sea, magnitud también, por la magnitud de la y por... Las condiciones particulares que tiene la fase. ¿no? Entonces, eh, el geólogo no debe actuar como bombero, o sea, no puede actuar después del evento. El geólogo tiene que an actuar antes del evento, prever este tipo de cosas. Pero aparentemente ahora no se ha previsto la magnitud de este evento. ¿no? Voy a hacer algunas consultas, pero permítame también ir con el ingeniero Ramos. ¿Cómo entendemos los vecinos.? decían, ya habíamos anticipado vimos este tipo de situaciones es evidente que no se puede actuar como bomberos se, se, se pudo oh, prevenir ¿Cuál es, ¿cuál es el estudio que ustedes hacen? ¿cuál es el análisis que ustedes hacen en todo caso? bien eh, como geólogos tenemos la capacidad de hacer estudios geológicos geotécnicos uh -huh. que es uno de los requisitos que pide la alcaldía para autorizar las construcciones respectivas estos resultados de la geología, que en este caso la formación La Paz, que predomina principalmente en todo el Valle de La Paz, es que la litología de arcillas, limos, intercalado con gravas, hace que no sea compacta. Entonces hay que tener mucho cuidado con las pendientes, las aguas subterráneas, las aguas servidas, que en este caso también han influenciado bastante. Entonces, eh, el geólogo tiene esa capacidad de hacer estos estudios y en función a estos resultados de se va a construir eh, por ejemplo si es una vivienda solamente familiar se puede ser de dos pisos los resultados de estos de estos estudios geológicos geotécnicos nos determinan si realmente el suelo es apto para construir o no se tienen estos estudios en la zona en la zona ahí sabemos que la alcaldía ha hecho un mapa de riesgos ...que es de hace un tiempo atrás, eh, que es de uso público. Eh, no obstante, digamos, eh, como acaba de mencionar mi colega, eh, antes ha habido, por ejemplo, hay un botadero... ...donde no se ha, eh, ha habido ladrilleras, pero no ha autorizado la mayor parte el la alcaldía, ¿no? En este caso, porque no son terrenos aptos para construir... Coincidimos en estos en esos aspectos que mencionaba, eh, tres, tres, tres observaciones en la zona, ¿no? Sí. Eh, no, ¿No repetí, ingeniero, las observaciones que decían? Mala calidad de suelos, uh -huh. acumulación caótica de, de, de basura, basura y sobrecarga de edificaciones clandestinas. La decía son los aspectos que ustedes eh, observan también como colegio de, de geólogos y, y yo le una o sea, y decía muy bien el ingeniero también hay un tema de, de, de acciones que tiene que, que asumir o sea, no queremos ver ese tipo de, de situaciones en La Paz y la alcaldía pues tiene una responsabilidad en este sentido precisamente como colegio de geólogos queremos dar un mensaje claro a la sociedad uh -huh. en el sentido de que cuando se hagan este tipo de construcciones se planifique una urbanización en cualquier lugar. Eh, la, los, los profesionales competentes en este tema son los geólogos, haciendo estudios geológicos geotécnicos. Para mí es bueno que la alcaldía pida estos estudios que les estoy comentando. Uh -huh. Y obviamente eh, la, la sociedad tiene que empezar digamos, a, a utilizar los servicios de los profesionales que en este caso son especialistas geólogos, geotecnistas. En el colegio hay profesionales con esta especialidad y obviamente, nuevamente reitero, ¿no? que la sociedad tiene que empezar ya a hacer uso de los servicios de los profesionales competentes en esta área. Y fortalecer también a los, a los especialistas, a los profesionales en el municipio de imagino no, puedo, no entiendo que existan solo 15 en una ciudad tan grande como nos decía el ingeniero eh, sobre este tema. Estoy de acuerdo en este tema porque... Eh, la ciudad de La Paz eh, presenta distintas características uh -huh. especiales que requieren este tipo de estudios. Uh -huh. Entonces el municipio de La Paz debería contratar eh, más geólogos y obviamente potenciar y estos estudios y hacer mapas más actualizados que le permitan, digamos, a a nuestra sociedad a hacer del uso de estas de estos estudios que nosotros hacemos. Actualmente eh, y luego voy con el ingeniero Guzmán eh, ingeniero Ramos actualmente existen zonas en esta misma situación que deberían tomarse acciones ya a la estabilización de suelos, no sé cuáles son los términos adecuados pero, pero por ejemplo, de había vecinos a, a dos kilómetros de, de lo, donde había ocurrido el deslizamiento que nos dicen, nosotros tenemos miedo hace eh, ventinas, si más no me equivoco eh, el lugar y nos decían ...puede pasar lo mismo, necesitamos acciones... ...hace dos años hubo leves deslizamientos... ...por eso le hago la consulta... ...existen 36 zonas de riesgo... ...tengo entendido que, que habló el municipio... Ventanani nos sé dice, si, la zona... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué ocurre en esto?... ...¿tienen ustedes alguna lectura de, de acciones... ...que se deberían to tomar inmediatamente... ...en algunas zonas, eh, ingeniero? Sí, hay muchas zonas... ...como usted lo mencionaba, y son varias zonas... ...que tienen estas características de inestabilidad... ...entonces en estos casos... Eh, si bien, digamos, el deslizamiento es un cuerpo delimitado, donde tiene los escarpes en la parte superior y está delimitado los flujos, como en este caso uh -huh. hemos podido ver, eh, no obstante, los límites y algunos terrenos al ser deslizamientos antiguos, hacen que el riesgo sea mucho mayor. Entonces, en todas las áreas donde los riesgos son mayores, obviamente, de acuerdo a los mapas que se tienen en la alcaldía, inclusive, hay que reforzar y hay que hacer un control de los taludes, de las pendientes, y obviamente eh, determinar este, estos lugares y hacerle un seguimiento del control que les estoy comentando. Perfecto. Ingeniero Guzmán, tenemos unas imágenes, o sea, ya las tenemos listas, nos trajo material para explicarnos también esta situación. Vamos con las mismas. Sí, ingeniero, adelante, por favor. Bueno, he querido traer algún material para... Uh -huh. Eh, ...explicar el tipo de fenómeno que se ha producido. A ver. En realidad en la parte alta se ha producido un deslizamiento rotacional... ...que tiene una superficie curva en la base. Ese es el tipo de fenómeno que normalmente se produce en la cuenca de La Paz. Al pie tenemos eh, el área de acumulación que se llama. Uh -huh. Pero ¿por qué se ha com complicado tanto el escenario? Porque ese cuerpo del, de la masa deslizada estaba compuesto mayoritariamente por basura. Es por eso que ha llegado hasta eh, la avenida Cantutani. Ha empezado a fluir. Primero se ha deslizado y yo he tenido la suerte de estar en el momento toda la basura ha empezado a fluir con las casas destruidas encima. Entonces es un fenómeno la... uh -huh. muy parecido al fenómeno que hemos tenido en enero en Alpacoma. ¿En Coma. Por uh -huh. eso me permito afirmar que es un flujo de basura en, en el fin del proceso, ¿no? Entonces, eh, para eso les traje estas primeras imágenes, pero también les he traído una secuencia de fotos aéreas antiguas uh -huh. para más o menos describir la evolución del sector. No sé si las, eh, las vamos, vamos a Vamos cambiando, por favor, ahí estamos. ¿Sí? Ahí por tenemos una, okay. una foto aérea de 1962, uh -huh. Donde vemos que el lugar es bastante caótico. Esa mancha blanca es uh -huh. lo que es el, la, la cancha lastra, ¿no? El estadio lastra. Y abajo podemos ver toda esa área eh, con diferentes tonalidades de gris, uh -huh. que es el área deslizada. Eh, el área de Inmaculada Concepción ya era un área deslizada. Podemos cambiar, por favor. Eso es del 60, me dice. 62, 62, sí, 62. Pues, 62. Y ya es un área, pues... Sí, no esa también complicado. es del 62, solo uh -huh. con un poco más de acercamiento. De acercamiento. Vamos con la siguiente. ¿no? Y tenemos a continuación unas eh, fotos aéreas de 1988, donde se ve ya que el sector, eh, ahí está, uh -huh. ya mejor urbanizado, con algunas casas, pero fundamentalmente formada por ladrilleras. Esa parte media que se ve, uh -huh. donde hay un camino, es el sector de ladrilleras. En la siguiente vamos a poder ver con más detalle las ladrilleras. ¿Mm? Ese sector de la, a, la, a la izquierda de la pantalla son todas las ladrilleras y ahí está la vía. Pero lo importante de esto son esas especies de, eh, especie de media luna que tenemos. Eso para nosotros los geólogos, aquí el colega uh -huh. va a respaldar lo que digo, nos denota sectores de deslizamiento. Todo lo que es esa forma de media luna es el escarpe de un deslizamiento. Y, y arriba y tenemos, tenemos viviendas. ahí Hay viviendas, allí, ahí sí. Sí. Uh -huh. Esta ya es una imagen del 2004. Ahí está. Se tiene más. Donde ya todas las eh, eh, viviendas están eh, consolidadas. y sí, esta es una imagen casi actual, antes del, del evento de la semana pasada, ¿no? Pero ahí está la avenida. la Ahí está la avenida Cantutani. Uh -huh. Y eh, he traído estas imágenes para ver en la parte alta hay mucha concentración de viviendas. Sí. ¿no? Uh -huh. Y en la parte baja casi nada. Entonces, ese es un despropósito, no se puede sobrecargar la parte alta de un talud, porque ese el empuje de esas viviendas van a generar que el pie se mueva. Entonces, ahí, ahí está claramente, ¿no? Uh -huh. En la parte alta la concentración de viviendas y en la parte baja, donde está el río Cotahuma, no tenemos nada de viviendas. ¿no? Entonces, eh, esta es una vista tridimensional que se ve claramente el cuerpo del deslizamiento. ¿no? Ingeniero, es, eh, es preocupante lo que, lo, que, lo que hemos visto, porque mire, hoy estamos ante la desgracia de muchas familias, pero hay temas, eh, y usted nos decía que y el ingeniero Ramos también, que se, que se, se tienen que tomar en cuenta porque eh, no es eh, nomás construir viviendas, los asentamientos, hay un tema de ejecución, de, de hacer cumplir las, las normas, pero también eh, de, de hacer un trabajo de, de previsiones, de tomar uso de la, la, la, las medidas correspondientes como autoridades. Digo por qué, porque usted también me hablaba y me decía, hace años ya se preveía que Alpacoma iba a ocurrir luego lo que se había sí. generado hoy tenemos, y, y eso nos preguntamos ¿no? la situación de un botadero también en, en, estas, en estos espacios y, y qué tiempo se tiene que esperar o cuáles son los elementos básicos para poder entender ingeniero yo lo que sugeriría en este momento es no empezar los trabajos mañana eh, ese es un problema para la alcaldía siempre eh, intervienen de manera inmediata uh -huh. habría que estudiar el fenómeno porque en realidad no nos han dicho qué ha pasado, cuáles son las verdaderas causas. Yo estoy infiriendo en base al material que yo tengo, en base al conocimiento, pero no puedo precisar cosas. Entonces, este es un laboratorio lo abierto, habría que hacer el estudio, habría que tomarse un par de meses, contratar una empresa si no tienen la capacidad de ellos. Y después de ese estudio, por ejemplo, ver qué vamos a hacer con la basura. ¿La vamos a sacar esa basura? ¿Dónde la vamos a llevar? Porque hemos generado un problema ambiental serio, no, nadie está hablando de ese tema. Con Alpacoma nos hemos hecho mucho problema, hemos puesto diques para que no salga ese líquido denso, oscuro, maloliente, que se llama el exhibiado. Pero en este tema está fluyendo, está contaminando el río Choquea y más abajo el río La Paz. Entonces el problema ambiental, aparte del problema geológico, es muy fuerte. Entonces... ¿Y qué se tendría que hacer al momento con este problema ambiental? Sí. ¿Por qué no se están tomando si no previsiones vamos, en ese sentido? Si no vamos a sacar la basura, uh -huh. habría que encapsular esa basura, habría que reacomodarla esa basura, porque en este momento estamos contaminando suelo, estamos contaminando aire y estamos contaminando agua. ¿no? Uh -huh. Posterior a eso, si sacamos la basura o encapsulamos, podríamos pensar en una estabilización del sector. Recién. Recién. Uh -huh. Por eso me parece un poco apresurado, salvo que ellos... ...tengan en este momento la capacidad... ...de en una semana haber definido todo. ¿no? La verdad es, eh, es el <coughs> tema de información... ...que los mismos vecinos piden... ...voy a ir cerrando la entrevista... Eh, ...hay temas que, que, que nos tienen que marcar... ...Ingeniero Wilfredo eh, Ramos... Eh, ...como presidente del Colegio de Geólogos... ...para cerrar la entrevista... ...¿qué se necesita ahora? O sea, ya tenemos... ...tenemos esta, esta situación lamentable... Eh, ...¿qué tiene que hacer la alcaldía? ¿cómo se tiene que trabajar... ...de manera coordinada. Bien, eh, la posición del Colegio de Geólogos de Bolivia... ...es la que... ...ya estamos con estudios geológicos geotécnicos... Que se, ...que se puede entrar en coordinación... ...con los geólogos de la alcaldía... Eh, ...no habría ningún problema de hacer un convenio... ...y obviamente digamos... ...hacer estos estudios... ...que las geociencias sean aplicadas... ...en favor de la sociedad... ...en este caso... El principal problema que tenemos es las zonas inestables, donde los suelos no son aptos para construir. Y tenemos de estos en La Paz varios. Y tenemos varios de estos en La Paz. Por Yo ejemplo, bien... ¿qué zonas ustedes han identificado? Si podemos... Por ejemplo, como ejemplos prácticamente... El... ...puede ser la zona de Achocalla... ...que son mm. eh, inestables eh, en algunos sectores... ...donde ya, se, ya ha habido deslizamientos mm. antiguos... ...como en el caso de Callapa, Villa Armonía... ...bajo San Antonio, Alto San Isidro... ...Cuarto Centenario... ...y hay varias zonas de esas características... Eh, ...que donde digamos la gente ya está acostumbrada... A, ...a ver este tipo de fenómenos naturales... ...y obviamente donde eh, nosotros... ...como he dicho anteriormente... Eh, tenemos que empezar a contactar a los profesionales entendidos en esta materia, que son los geólogos, y que les den opciones qué trabajos se pueden hacer de acuerdo a las características de cada lugar, porque cada lugar tiene sus características distintivas. Muchísimas gracias, ingeniero Ramos, presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia. Y para cerrar también, ingeniero Guzmán, de manera clara y concreta, tareas inmediatas. Ya nos iba adelantando, pero para ir cerrando la entrevista. Bueno, lo que tiene que cambiar es la gestión integral de riesgos. Hay una dirección en la alcaldía, de, teóricamente de gestión integral de riesgos, pero tiene que haber una revolución de esa dirección. No podemos actuar después de los eventos, tenemos que actuar antes. Y la primera acción es potenciar el grupo de geólogos, como usted mencionaba, capacitar a esos geólogos, si no tenemos eh, la, la posibilidad de capacitarlos aquí en Bolivia, sacarlos afuera y que vuelvan y que esa experiencia la traduzcan en hechos, para que estos eventos no se vuelvan a producir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias también por las imágenes que, que es importante gracias, ilustrar. Usted. Muchísimas bueno, gracias, eh, ingeniero. Para terminar, por favor, adelante, Quisiera adelante. agradecer la entrevista y dar la oportunidad al Colegio de Geólogos y también a mi colega Marco Guzmán. Eh, porque esta temática compete principalmente a los geólogos donde tenemos que hacer estos estudios para mejorar la calidad y dar soluciones a la sociedad. Muchísimas gracias. No, gracias a ambos sí se tiene que trabajar antes, no es la tarea después, cuando ya tenemos la desgracia, cuatro personas desaparecidas, familias que prácticamente han perdido todo y, y esta situación que se pudo venir sin duda alguna. 22 horas con 23 minutos nos vamos a una pausa en ese retornamos